por favor, comentadme cosas coherentes, porque si no seréis descalificados. Así que, chicos, os invito a que os quedéis durante todo el vídeo, porque esto se va a poner muy interesante. ¡Empezamos! ¿Está realmente tan roto el L2R2 como la gente comenta? Pues bien, chicos, a partir de ahora tenéis menos días cada día que pasa para poder configurar vuestra configuración dentro del juego. Porque muy pronto, adiós R2L2. Lo he dicho bien, creo que era al revés, pero bueno, da igual Chicos, como bien sabéis, cada semana Están metiendo cosas nuevas de Deadpool Cosas nuevas que puedes desbloquear Directamente en el juego Y además podemos conseguir recompensas gratuitas Como por ejemplo los regalos Que ahora mismo ya se pueden conseguir dentro del juego Y quizás muchos de vosotros No lo sabéis todavía Así que chavales, os invito a que os quedéis Durante todo el motherfucking video Para no perderos ningún detalle De todo lo nuevo que vaya a estar llegando al juego Así que chavales, ya lo sabéis código MrDeneox en la tienda de Fortnite para apoyarme y es que este maravilloso código Os va a hacer felices durante el resto De vuestra vida, si no lo ponéis en serio Esta noche no vas a dormir, las pesadillas que vas a tener Esta noche van a ser horribles, así que yo de ti Pondría el código Mr.Areox Dicho todo esto, no me enrollo Más, quiero que veáis directamente vosotros Dentro del juego, cómo conseguir las nuevas Recompensas, los desafíos además que se han Filtrado ya de la próxima semana Del juego, para conseguir la skin De Deadpool, y no me enrollo más chicos, ya lo sabéis En la descripción tenéis el link g 2 y tenéis toda la vaina a darle muchísima cañita y empezamos con el vídeo ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? <ríe> soy yo, soy... Deadpool, bueno, el primo, primo lejano de Deadpool Claro, no soy Deadpool, porque Deadpool sigue todavía escondido Deadpool todavía no se puede conseguir Deadpool sigue todavía aislado en un sitio y Deadpool, Deadpool... Así que soy el primo lejano de Deadpool y vamos a intentar ganar esta partida Porque tenemos que subir de nivel para poder conseguir las recompensas gratuitas de Deadpool Deadpool, vamos a por ti Y es que como bien sabéis chicos, en esta temporada están regalando la skin de Deadpool Como skin... Oh, oh, oh, oh, oh. Como... tenía, tío, pues nada brother Habrá que volver a jugarla, así que sí, chicos Están regalando muchísimas Cosas con Deadpool y como bien sabéis La skin de Deadpool es la skin secreta De esta temporada, que no me crees, pues mira Por ejemplo, este Es uno de los regalos que nos han Regalado al completar Algunos de los desafíos semanales De Deadpool Muchos de vosotros sabéis que la skin De Deadpool es la skin oculta de esta temporada Por lo tanto, va a haber diferentes semanas que cumplir los desafíos Y con ellas nos otorgarán diferentes recompensas A ver, déjame buscar la otra recompensa, no sé si la tengo por aquí ¿Vosotros la veis? ¿La estáis viendo? Yo no la veo, eh No sé si la tengo, quizás no la tenga Vale, creo que no la tengo, gente Creo que me falta una de las recompensas todavía de Deadpool Así que en cuanto que vemos esta partida Nos vamos a ir a ver los desafíos directamente de Deadpool A ver qué nos falta Porque... Todavía nos quedan recompensas gratuitas por desbloquear Además tenéis que estar preparados porque los desafíos de la próxima semana también han sido filtrados Venga, abre, abre, valiente Venga, bro, ábreme Ábreme, valiente Lo siento, hermano Espera, bro, espera, que no he acabado no he acabado. Oh, mama. Deadpool ha estado aquí. Nos vamos a por nuestra siguiente víctima. <risa> Ay, qué miedo estoy pasando, tío. <risa> Hijo <¡Aaah! risa> de puta, tío. Vamos primero a echarle un ojo porque estoy bastante confundido ahora mismo. Vale. Hey, hey, bro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Déjame un momento ver algo en tu ordenador, por favor. Perdona que te moleste, bro. ¿eh? No te quiero molestar, ¿vale? Vale. Aquí tenemos los desafíos gente, y por cierto tenemos la semana 1 ya completada, la semana 2 completada y la semana... Encuentra el desatascador del bate de Deadpool What? No lo tengo hecho Oh mamá, voy a ir a buscarlo pero ya, vamos a buscarlo el desatascador Vale, ¡Ja! aquí está el desatascador de Deadpool, ¡Uh! lo tenemos Vamos a ir a ver otra vez a Deadpool, ¿eh? por lo tanto Vale, ya tenemos ahora los tres desafíos Destruye bateres Oh, mama, nuestra misión ahora es destruir báteres. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer para destruir los báteres. ¡Volver al juego! ¡Me encanta porque esta casa es como súper antigua! Súper bien, súper bien, pero la gente aquí no caga. No caga porque no hay báteres. Me encanten. A ver, dejadme pensar dónde podría estar el váter mientras me curo. Uh, eso tiene pinta de ser una habitación. Eso tiene pinta de otra. Nada, bro, en esta casa no se caga No hay bater ¡Oh! ¡Un bater <ríe> para toda la casa! ¡Sí! A ver, a ver, tiene que haber más bateres Tiene que haber más Posible que solo hay un bater en toda la mansión, o sea ¡ja! Solo hay un bater, ¿qué te parece? A ver, hay alguien que está disparando mucho por aquí Me estoy poniendo nervioso A ver, ¿dónde está el señor agresivo? Míralo, ahí está Bro, Tranquilo, tío, tranquilo Que necesito romper bateres solo, bro Uf, las nuevas minas de proximidad Son la auténtica hostia Mirad esto, gente suat, suat. Uh. Me encanta porque en este juego la gente No caga No hay bateres Y bien, otra casa Verás que no hay ningún bater En toda la casa El bater, bueno, en la planta de abajo ya si te estás cagando Te jodes, porque no hay bater Vamos a ver la planta de arriba Oh, un bater! Sí, la gente caga en esta casa Vale, necesito un bater más Esa es nuestra casa, la última casa a la cual iremos hoy Porque, vale chicos, última ubicación Necesitamos que en esa casa haya un battle 100%, si no, nuestra misión habrá fracasado No hay battle, no hay battle. <risa> no hay váter, tío No cagan, tío, en esta casa No lo entiendo, brother, cómo va la, la cosa, tío, en este juego, de verdad No, no, que va en serio, que no hay battle, no hay battle. No lo hay, no lo hay ¿Creéis que es posible que haya un váter en esa casa? Oh, hay una persona, hay una persona, hay una persona. Uh, la he deleteado, eh. No, soy tonto del culo, tío Quiero recargar la escopeta, hostia? No, y no me dispara, y no me dispara, tío Y no me dispara Soy retrasado del culo, tío Soy retrasado del culo, tío Te hubieras reventado la cabeza, tío Te la hubiera reventado Oh, yeah, bro Vamos allá, por fin Hostia Granada de Wade Deja tu marca parte del conjunto Deadpool Oh, yeah, baby Vamos de nuevo con el Tito de Tool y vamos a entrar al ordenador porque vamos a comprobar que ya tenemos todas las misiones completadas Y ya, yeah, tenemos todas las recompensas ya listas Y además chicos, os quiero mostrar ahora mismo en pantalla los nuevos desafíos de la próxima semana Si hacéis caso al Tito Neox podréis completar todos los desafíos de una manera totalmente y además muy muy fácil What the fuck? es eso, bro? ¿Lo que te pasa en el culo, tía. <risa> Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, reventad los likes Y nos vemos en el siguiente Un besito a todos y... ¡Chao!